20 horas con 48 minutos, estamos de retorno y queremos agradecerle siempre a usted por su preferencia. Lo habíamos señalado, vamos a hablar acerca de Puerto Jennifer, porque recibe un nuevo cargamento, ¿qué significa esto para el país? ¿En qué condiciones? ¿Cómo lo estamos haciendo? Eh, y es que usted recuerde que hace semanas se tenía la certificación internacional entre tres puertos bolivianos, esto en esta alianza también que se tiene con el sector privado, el sector eh, y, y esta certificación lo realizaban las mismas autoridades nacionales. Vamos a hablar un poco acerca de ahí las características que estamos junto al gerente de Puerto de Jennifer que nos acompaña desde los estudios de Avia y a la televisión en Santa Cruz está con nosotros Bismarck eh, Rosales es un gusto señor Rosales que nos acompañe Gabriela le saluda desde La Paz muy buenas noches Buenas noches Gabriela un gran saludo a toda la teleaudiencia queremos que nos eh, explique que nos comente cuáles son las características y qué es lo que se va a vivir yo le decía este 10 de diciembre bueno, Gabriela, eh, eh, después de que tuvimos la certificación de puertos internacional, esto nos abre una ventana hacia el mundo a las exportaciones bolivianas. Significa esto de que Bolivia ya aparece en las rutas internacionales y pode, podríamos eh, eh, registrar, podríamos eh, mapear cargas de origen de, de Asia, de Europa o la costa este americana, y poder hacer un itinerario de ruta para eh, Bolivia directamente a un puerto soberano. La, la propuesta de Puerto Jennifer es usar la hidrovía como una alternativa para las exportaciones e importaciones eh, bolivianas, especialmente para la carga que llega eh, para el oriente boliviano y áreas de influencia, la cual... Antiguamente, hoy hasta la fecha que es, eh, se usan los puertos del Pacífico, llegan a América del Sur eh, por el Atlántico y se ven en la obligación de dar un, una vuelta por el sur del continente para llegar a los puertos del Pacífico. Después de llegar a los puertos del Pacífico, tienen que hacer un un, una logística terrestre la cual encarece sobremanera el, el, el costo logístico. Es de esperarse ahora, ...después de la certificación de puertos internacionales... ...que ya comenzaremos a poder recibir carga directamente... Eh, ...por los puertos del Uruguay o puertos argentinos... ...haciendo transbordos a barcazas... ...y estas barcazas vendrán por Paraguay... ...con rum eh, rumbo a Puerto Jennifer... ...esto significa un ahorro de en torno del 14 al 22%... ...en términos económicos para el importador... Sin contar que detrás de esto hay muchos costos ocultos por los puertos, de, de, de, especialmente los chilenos, que hay paros, que hay demoras en la, en la burocracia aduanera. Y evidentemente en tiempos. Los tiempos estamos hablando de un ahorro del torno del 20% con respecto a las alternativas del Pacífico. Eso le iba a preguntar precisamente. De repente nosotros un poco desconociendo el tema, pero ya, ya me ha ya me aclarado el panorama. Eh, Ahorramos tiempo. Ahorramos dinero y todo eh, el conflicto además que se tiene por la parte logística, los paros que usted señalaba que se encuentran, eh, se han encontrado todo este tiempo eh, hacia los puertos, uh, en puertos chilenos y, y esto nos permite que que la carga, toda la importación que se tiene, eh, me corrige si me equivoco señor Rosales, está llegando al Atlántico. O sea, para llegar por puertos pacíficos se da toda una vuelta. Esto es directo, eso, eso lo estoy entendiendo y, y existe una ruta mayor también, una alternativa en este sentido. Así es, especialmente la carga que llega para eh, eh, el oriente del país. Esta ruta es, es realmente una verdadera alternativa. Sin embargo, las cargas que llegan para eh, La Paz, Cochabamba y áreas de el, el, el Oruro, las áreas de influencia, la, el Pacífico todavía es una alternativa. Eh, ¿Esto qué quiere decir? que la hidrovía es una alternativa complementaria y no sustitutiva, no es que vamos a eliminar la ruta del Pacífico. Dependiendo los destinos de las cargas eh, eh, en el país, una u otra ruta será la mejor alternativa. No nos olvidemos de que en realidad los bolivianos no somos competitivos con nuestra producción en el mercado internacional, no por una cuestión de falta de tecnología, por costos de producción eh, altos o calidad de nuestra producción. Somos muy competitivos en, en, en todos esos aspectos. Lo que nos saca de competición con nuestra producción es justamente estos costos, los costos logísticos que lo encarecen y directamente en un mercado tan tan tan fuerte como el mercado internacional sacan fuera la producción eh, boliviana. Es una alternativa, es una oportunidad. Sin embargo, eh, no se contaba antes eh, el señor Rosales con, con esta alternativa. Tengo entendido que es la primera que llega ya con una certificación de puerto internacional. Y si nos puede explicar también qué tipo de cargamento habitualmente para esta zona, para el oriente, me dice, eh, le resulta mucho más práctica. ¿Qué es lo que habitualmente llega? Eh, eh, eh, en, en términos de importación nos llega más que todo materias primas para las industrias, eh, productos químicos, productos eh, eh, aceros, eh, el, eh, las líneas blancas también, e inclusive tenemos la carga RORO, que son vehículos. Esta, este tipo de carga es una alta. Eh, ...tiene un costo mucho más ventajoso... ...evidentemente llegar por la hidrovía... ...también tenemos la carga proyecto... ...son las cargas eh, de grandes volúmenes... ...lo cual eh, al llegar al, a los puertos del Pacífico... ...y dado una altimetría tan grande que hay... Eh, ...subir a, a 6.000 o 4.000 metros de altura... ...para llegar a 300 metros de altura... ...que es en el caso del Oriente... ...no tenemos una infraestructura caminera apropiada... ...imagínense... Eh, camiones de 70, 80 metros de largo con un peso de 140, 150 toneladas cuando nuestros puentes tienen una, un, una capacidad portante de 40, 50 a 60 toneladas entonces la vuelve inviable el, el, el uso del Atlántico para este tipo de carga es en este contexto que la hidrovía se potencializa la carga contenerizada es una tendencia eh, muy grande en, eh, eh, en la economía, en el comercio exterior mundial. La carga unitizada ha tomado mucha importancia justamente por la facilidad de, eh, lo, de, de los transbordos y de lo, de, de, de, del transporte. Ahora con la aerovía y este tipo de carga que esperamos que llegue para la primera quincena de diciembre, nuestro primer barco con, con, con contenedores, realmente es un hecho histórico para nuestro país y va a poder permitir al importador boliviano traer a un puerto soberano, a territorio nacional, poder desconsolidar consolidar sus, sus, sus mercaderías y poder transportarla con un transporte terrestre ya en, como, como, como, como mencioné, en territorio boliviano. Señor eh, Rosario. Las imágenes podemos ver, perdón. Le voy a pedir unos, unos minutos justo para hablar, por favor, de, de eso, de, de las imágenes, de la gráfica que estamos viendo. Eh, vamos a cumplir con nuestros auspiciadores, así muy breve y, y en instantes retornamos, por favor, si me permite. Vamos con esa publicidad. Vamos a retornar con la entrevista que tenemos porque nos parece muy importante. La primera quincena del mes de diciembre, y el señor Bismarck Rosales, gerente de Puerto Jennifer, nos hablaba a propósito de, de esta llegada de, del cargamento por Puerto Soberano. Si sí, veíamos unas imágenes y sí las podemos compartir, estamos de nuevo, señor Rosales, en, entre, en esta entrevista y usted nos decía, uh, nos estaba explicando precisamente la magnitud que es lo que se tiene en Puerto Jennifer, por favor. Claro que sí. Puerto Jennifer fue eh, eh, concebido no solamente con un concepto moderno de lo que son puertos, especialmente puertos fluviales que evidentemente tiene una diferencia con puertos del Pacífico. Como ven en las imágenes son tres plataformas en las cuales son plataformas dedicadas. Esa de ahí es una plataforma eh, eh, especializada para recibir carga contenerizada y carga proyecto, cargas de altísimo tonelaje porque tiene una capacidad eh, de soportar este tipo de eh, carga. En las imágenes vemos también otras eh, terminales que son para eh, graneles, para eh, el carga general y carga ro, ro que son los coches y /o vehículos. El, el concepto portuario eh, no es solamente el tema de las terminales, sino todo el servicio que se puede dar detrás de la terminal, que son los denominados retropuertos y zonas de actividad logística. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos, aparte de recibir la, el producto eh, de las aguas, los transportamos a, una, a un área que es de almacenaje temporario hasta poder ser desaduanizado. Es justamente lo que ustedes ven en pantalla: tenemos un, un, una planicie de seis, para 620 coches, que es la área RORO. A continuación, tenemos otra área para poder albergar las cargas proyectos. Por ejemplo, en las imágenes se ven eh, un parque eólico. Y después tenemos los contenedores, tanto de importaciones como exportación. Tenemos capacidad de 5.000 contenedores en la esplanada. Y los, los módulos blancos justamente son los contenedores de cargas RIFER, cargas refrigeradas. Estamos apostando porque nuestro país tiene un potencial muy grande en carnes, frutas, limones y otro tipo de, de, de cargas refrigeradas para poder ofrecer al mercado internacional. Otra gran ventaja que tiene es el espacio para los camiones, Podemos tener, eh, tenemos 8 hectáreas de camiones, los cuales no necesitan estar circulando en la ciudad, estar estacionados, sino llegan a un área eh, de servicio que pueden estar eh, esperando tanto recibir o, de, o, o descargar su carga. También hay un área de 30 hectáreas que es la zona de actividad logística, donde vamos a brindar servicios de etiquetado, plastificado, almacenado, eh, eh, fraccionamiento de la carga para poder distribuirla a, a los distintos puntos del país. Como ustedes verán el concepto portuario va mucho más allá de las plataformas donde se recibe al barco y se lo traslada a, a, a tierra. También tenemos como todo puerto eh, compet, competitivo el tema de la intermodalidad ¿qué significa esto? vamos a poder llegar por las aguas transbordar a camión o a línea férrea que son el, el ferrocarril y las aguas los dos medios de transporte más económicos eh, hablando logísticamente no, Rosales, es impresionante la capacidad, yo le decía, la explicación que nos hace a propósito de, de la infraestructura que tiene eh, un puerto boliviano, un puerto privado, un Puerto Jennifer, que ahora pues está preparándose para, para este cargamento. ¿Cuál es la capacidad? Si nos puede reiterar, por favor, cómo se está proyectando, cuánto se va a, a recibir este, esta primera quincena, nos decía, de, de cargamento de importación también y, y procedente de dónde, si lo podemos ir resumiendo en, este, en estas ideas. Claro que sí. En principio vamos a recibir 200 contenedores, los cuales 171 contenedores son con cargas de, eh, de la línea blanca, electrodomésticos, heladeras, cocinas y otros. Y también vamos a recibir eh, eh, porcelanatos y vidrios. Vienen de Asia y de la costa este americana especialmente. Capacidades, en este, momento, este año hemos conseguido cerca de las 800 toneladas de, de, de producto. Esperamos en el 2019 alcanzar las, los 2 millones y medio de toneladas. ¿Por qué este salto? Hay mucha carga. Eh, de los 5,5 millones de toneladas que en el 2017 salieron por las aguas, eh, casi 4 millones están llegando por el Pacífico. Y, esa, y creemos que 2 millones y medio es carga que se va a redireccionar del Pacífico por la hidrovía. Esto significa que vamos a aumentar a 4 millones, eh, de, tenemos una potencialidad de 4 a 5 millones de toneladas por la hidrovía. Este, eh, mont, eh, esta cantidad pensamos alcanzarla en, hasta en, en, en tres años de operaciones. Sin contar de que evidentemente esta alternativa va a estimular al importador y exportador boliviano de las distintas áreas y sectores de producción a poder realizar sus importaciones porque bueno, vamos a tener una, un puerto, eh, no solamente uno, somos tres puertos del sistema eh, portuario boliviano y ojalá aparezcan más puertos porque justamente eh, un puerto no es un supermercado de servicio, no podremos atender a toda la carga, a toda la demanda nacional sino el conjunto de puertos privados y del Estado harán que podamos potencializar y poder atender realmente a la demanda que el país espera tener con los aumentos de producciones y podamos despegar económicamente. Como verás, Gabriela estamos hablando del desarrollo económico no solo de un puerto o una región, sino de nuestro país. Importante, yo quiero agradecerle de verdad, señor Rosales, por, por su tiempo, por explicarnos. Estaremos muy pendientes, sin duda alguna, a, a recibir y este cargamento que significa soberanía. Obviamente una oportunidad, de decía, por puertos eh, bolivianos, puertos soberanos y, y las conexiones son importantes. Se complementan, se está buscando alternativas y Bolivia tiene que buscar pues, las alternativas en todo lo que eh, eh, tiene también para poder conectarse hacia el mundo. Yo quiero agradecerle, señor Rosales, y cuando guste también. Bienvenidos y nos va a gustar de todas formas, eh, como había en la televisión, poder presenciar también esta llegada del de cargamento para Bolivia. Claro que sí, Gabriel, será un gusto invitarlos a ese gran día que, que histórico además para nuestro, nuestro país y a partir de ahí pues encarar a, a, al mundo como, eh, como todos los bolivianos con toda nuestra fuerza y capacidad productiva. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.